Vamos a darle la bienvenida a Alejandro Sánchez de la Asociación Campesina de Tucumán para poder tener más detalles de esta marcha campesina federal uh -huh. que se viene para, para los próximos días y cuál es el reclamo que, okay. está, que está detrás y cuál es la situación que atraviesan. Alejandro, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, mucho gusto y gracias por el espacio. Por favor, gracias a vos por la predisposición para poder charlar sobre la situación que están atravesando. Sí, este, nosotros venimos de un congreso que se hizo el fin de semana pasado, eh, 10, 11 y 12, en Aceiza, eh, en la provincia de Buenos Aires, el primer congreso nacional por la tierra y la producción y la casa común, donde más de 1.500 delegados y delegadas de todo el país, eh, miembros de más de 25 organizaciones campesinas y originarias, hicieron presente para debatir Distinto eje y todo sobre el eje de la tierra, ¿no? El cuidado de la tierra, el tenencia de la tierra, la producción, la comercialización, y bueno, este, tenemos alguna, eh, algunos detalles de esa de ese gran congreso, que bueno, como bien decía ahí, una de las de las medidas que salió del congreso, que fue unánime en una gran marcha federal, para hacer vis visibles nuestras necesidades y nuestras. Eh, dificultades que tenemos como, como agricultores familiares, como pequeños productores, ¿no? ¿Y cuáles son esas eh, dificultades, así como si tenemos que marcar eh, las principales? Mira, hoy eh, que, a, que atraviesa, atraviesa a todos los, los compañeros y compañeras que producen el tema de la sequía. Mm. Es eh, muy preocupante eh, eh, el tema de la sequía, no hay medidas políticas para el sector tampoco, nosotros lo que estamos pidiendo es una ley de emergencia urgente para poder eh, sostener a los pequeños y medianos productores en, en, su, en su provincia, ¿no? Porque la verdad que hay muchos compañeros que, que relataron ahí la pérdida de animales, la pérdida de producción y la verdad que es muy lamentable que, que, que esté pasando eso y que no haya políticas concretas para el sector, ¿no? Y bueno, también una de esas medidas fue que salió en el Congreso fue el, el 17 de abril, que es el Día Internacional de la Lucha Campesina. Vamos a estar en todas las plazas de todas las provincias y todo el país, eh, con distintas organizaciones, llevando nuestra producción y poniéndole a precio de quinta, a precio de finca, al, al consumidor y vea nuestra realidad, ¿no? Muchas veces pasa esto, ¿no? La diferencia de precios que uno menciona en tantas otras oportunidades y tener esta posibilidad para visibilizar pasa a ser también algo paradójico. Sí, totalmente, totalmente, porque no puede ser que un cajón de tomate a los compañeros en quinta se le pague 500 pesos y el consumidor esté pagando 150, 200 pesos el kilo de tomate. Digo, un ejemplo o el kilo de cerdo al compañero se le paga 300 pesos y hoy en góndola está más de mil pesos. Entonces, así con distintas producciones, eh, la verdad que en un país tan rico no no puede haber tanta desigualdad, ¿no? Y eso es causa por, por los grandes monopolios, por la concentración de la producción, por la concentración de la tierra, que también fueron un tema de eje muy importante en ese Congreso, ¿no? ¿eh? Creo que acá viene bien, bien en claro el tema de la lucha contra los precios, ¿no? la, las tarifas, la inflación. Digo, quizás el gobierno podría ahí apuntalar un poco con el trabajo campesino, porque el gran problema que tenemos es la distribución, ¿no? porque de repente hay buena, buenos precios en diferentes puntos de nuestra Argentina, pero no llega a todo el país. Porque ustedes el gran problema que tienen es por ahí la, de mover la mercadería de un punto al otro. Creo que ahí faltan políticas, ¿no? Sí, tal, tal cual, hay, falta mucha política en todo sentido, desde el, la concentración de la tierra, que hoy no es menor, porque hay compañeros que van abandonando la tierra y grandes terratenientes que van comprando esas parcelas de tierra y van concentrando la tierra y concentran la comercialización. Entonces es mucho más fácil comercializar con un productor que tiene mil, dos mil hectáreas y con un pequeño productor que tiene media hectárea, dos hectáreas, todo entonces la falta de política para ese sector nuestro eh, es muy grande y muy injusta. Este, hay sectores como los productores de soja que han tenido un dólar diferenciado y para el sector de la agricultura familiar no hay ninguna medida concreta. Más claro. allá de algunos proyectos, programas específicos que hoy tiene el Instituto de Agricultura Familiar y Indígena, lo venimos coordinando bien, pero faltan políticas. Uh -huh. este, o sea que la verdad es que la desigualdad en, en todo sentido, es, es muy grave para nosotros. Hay diferentes sectores políticos con, con nombres, digamos, y también representantes que acompañan, imagino, la, la lucha de ustedes, de distintos referentes, y lo que uno escucha muchas veces en, en los discursos o en las palabras, en alguna actividad puntual, es cuando se habla de soberanía alimentaria. A eso también se apunta. Sí, sí, tal cual. Sin soberanía no no tenemos no tenemos política pública diferenciada para nuestro sector. Este, nosotros eh, hemos apostado al frente de todo en su momento y seguimos apostando. Este, no queremos que vuelva a la derecha del macrismo porque es, es, va a ser totalmente muy perjudicial para nuestro para nuestro sector y luchamos por un gobierno que sea popular, que, que, que vea las medidas de, del campesinado. Eso no quiere decir que no, no vamos a, a salir como está planteado en, en la jornada del 17 de abril y a la marca federal que se, se va a empezar a organizar con distintas organizaciones para llegar a la capital federal y hacer visible la necesidad del campesinado. ¿no? Sí, bueno, hay muchas hay muchas necesidades por lo, lo que podemos ver, digo, y este trabajo en conjunto con los gobiernos, eh, para poder eh, llegar a este, este este alimento real porque ustedes trabajan la, la alimentación la cosecha la siembra desde otro lugar no o sea con diferentes productos estamos hablando de algo sano que llega a la mesa de la, de la gente uh -huh. no estamos hablando no de una explotación de la tierra brutal sino que ustedes hacen todo lo, todo todo lo contrario sino conservan cuidan la tierra llega el alimento muy muy sano a, la, a las mesas esta es la realidad también no sí no sí eso es verdad nosotros ya hace un par de años venimos implementando que la agroecología en algunos, algunas organizaciones tienen mucho más trabajo avanzado pero en general lo que son explotaciones chicas este, obviamente se le hace muy caro comprar en suma en dólares entonces han empezado a implementar de la agroecología que también tiene su, su, sus dificultades pero hemos, en general lo que ponemos en la mesa es lo más sano que que el productor puede hacer uh -huh. este, en cambio bueno los grandes terratenientes los grandes productores los monopolios usan agroquímicos a grande escala y porque tienen superficies mucho más grandes y es mucho más rentable para ellos ¿no? claro, claro. va por ahí también alejandro de nuestra parte queda agradecerte y para repasar entonces fechas próximas en cuanto a marcha movilización visibilización de lo que están transitando el 17 de abril, el Día Internacional de la Lucha Campesina, vamos a estar en todas las plazas del país, con distintas organizaciones, planteando la planteando la necesidad y visibilizando la, la emergencia que tenemos, pidiendo una ley de emergencia, un subsidio, algo que sea inmediato para nuestro compañero y compañera y en camino a una Gran Marcha Federal, que bueno, eh, esperamos... Eh, que sea lo más grande, amplia y con la unidad más amplia posible de los sectores para visibilizar nuestra, nuestras necesidades y problemáticas. Bien, Alejandro, te agradecemos la comunicación con lb 7 te mandamos un abrazo y buenas jornadas. Estaremos en contacto seguramente con, con algunos días antes de la marcha, ¿te parece? Sí, muchas gracias por el espacio.